Eh, mira, antes de seguir con esas eh, trágicas noticias, eh, vamos a ver el video que había mencionado de eh, Xiomara Guanta, quien es la actual presidenta de la Asociación eh, Dominicana de Profesores que reaccionó ante el anuncio de parte del Ministerio de Educación. Vamos a ver su posición. ¿Del de, de Consejo de Educación? Sí, del Consejo Nacional de Educación. Vamos a ver. ¿Y una escuela... ¿Cómo comenzamos? ¿Cómo vamos a garantizar la condición mínima de higiene que es el lavado de las manos? O sea, eso no es posible de ninguna manera. Y nosotros queremos llamar la atención de las autoridades, porque el sector empresarial que está detrás de esto no tiene responsabilidad cuando haya una catástrofe que meta a este país en un problema muy serio, en una situación difícil, dejar que colapsen los hospitales. Entonces, esto del regreso a la clase es atribución únicamente del Ministerio de Educación y nosotros como ADP vamos a estar ahí defendiendo los intereses de la comunidad educativa en su conjunto. Entonces, ¿usted cree que el, el, el sector de educación o el Ministerio de Educación se está dejando presionar por el Sí, no, no. Hay un chantaje del sector empresarial definitivamente y una manipulación y, y una presión muy fuerte que tiene. Entonces, pero ellos mañana se lavan la mano cuando venga una catástrofe. Nosotros estamos diciendo que no vamos a tolerar eso, definitivamente. Este Tienen que de darse padre, las condiciones. Este habrá, de... habrá, clase presencial cuando estén las condiciones dadas. Sí, este grupo de padres pertenecen a esos colegios que quieren apertura de, de las clases. Sí. Yo no sé quiénes son porque yo no los conozco. Ahora lo que hay que abrir encuestas públicas donde participen los padres verdaderos de los niños y las niñas humildes que no lo llevan en carro privado a la escuela a ver qué opinan esos, esos verdaderos padres yo no sé si ellos son padres ahora yo sé que los padres que mandan a sus hijos a la escuela en motoconcho en guagua en carro público están tan preocupados como está el magisterio gracias gracias. gracias, gracias siempre, yo siempre. No no a mí? No. ay y entonces a quién le creo porque el consejo no incluye a, los, a la asociación de padres, de, de, de profesores El consejo nacional de educación No sé, puedo buscar información, Porque, pero según, mira Sí, el, no, la asociación de padres, de profesores, perdón Pertenece al consejo PES. nacional de educación Además de eso, además eh, El ministro declaró que fue una decisión unánime Entonces estamos viendo ya que están saliendo los trapitos al sol Pues no fue unánime porque si la ADP no está de acuerdo, que, que, que es, es muy coherente lo que ella dice. Muy coherente lo que ella dice. Es lo que yo decía. Mira que yo no había visto esas declaraciones. Coincidimos. Eh, eso es última hora, último minuto. Sí, eh, eh, coincidimos en lo que yo hablaba esta mañana temprano y en lo que está hablando Xiomara, so, eh, de, de la ADP, la Asociación Dominicana de Profesores, que son, los, son los, los, ahí vamos a decir, son los que van a estar en primera línea porque van a estar, esos son los que tienen la, el alto grado de que los niños, porque recuerden que los niños, el COVID, no es tan letal ni, ni es tan fuerte. Ahora, eh, los niños sí son eh, eh, eh, vectores de contaminación, de contagio. Un niño te puede contagiar varios adultos. Entonces, los profesores, me imagino que por ese lado es que están abogando. Además, ¿qué condiciones tienen las escuelas principalmente eh, y los mismos colegios, hay colegios que no tienen condiciones sí. Porque nosotros hablamos de los colegios Como que no todos los colegios tienen condiciones Hay, por ejemplo, eh, el colegio continental eh, Un colegio con los estándares a nivel internacionales Ahí están las condiciones del primer día En el colegio continental Y en otros colegios del país Pero hay otros colegios que, dan, que son como la vaca doña nena Hay colegios que son como la vaca doña nena Que en vez de dar leche lo que dan es pena colegio improvisado claro en infraestructura porque quizás en educación son muy buenos no puedo evaluar ni, ni tampoco puedo ¿verdad? medir la calidad de educación de esos colegios pero hay colegios que la infraestructura son improvisadas en locales improvisados en casas improvisadas y quizás no tienen la logística para eh, poder lidiar con esta pandemia y qué decir de las escuelas públicas entonces yo entiendo yo entiendo que hay que esperar, como lo he dicho desde que comenzaron a llegar la vacuna, ¿por qué desesperarse? Porque tampoco entiendo el sector privado. ¿Por qué desesperarse? Ya pasamos un año, hemos sobrevivido, ya vimos la luz al final del túnel, donde hay una solución contra el COVID-19 que se está ejecutando que es la, la vacuna, que ya con la vacuna podemos comenzar a, reapar, a reaperturar toda nuestra economía, incluyendo los colegios privados y las escuelas públicas. Entonces, ¿por qué tenemos que acelerar el proceso? Si ya el año empezamos virtual, no vamos a alocarnos, es mi opinión. Sí, Roberto, pero vamos a ser honestos. Hay algunos profesores que no quieren coger lucha y que quieren... Eh, seguir eh, en sus casas sentados ganándose el dinero, eso es una realidad no, también no pero así podemos, no, veloz, pero, sí, pero hay profesores de por Dios, Dios veloz, muchas, pero ¿sí? los lo profesores, como te dicen, sentados, no, Pero veloz. mira, la UAS Roberto, pero por Dios. No, pero veloz, no, no, no, no digas eso. Pero eso este es parte de la realidad. Sí, pero los profesores están trabajando porque ellos tienen que, que, que, que, que estar conectados con los estudiantes, eh, no, uh -huh. tiene que estar conectado, están trabajando. Uh -huh. Uno más que otro, pues están trabajando. Están trabajando. Uh -huh. Ahora bien, eh, vamos a abrir las líneas, 809-725, y me gustaría escuchar a los padres, porque la gente habla, de, hablan los profesores, hablan los dueños de colegios, habla el Ministerio de, de Educación, habla todo el mundo. Vamos a escuchar a los a los padres, que somos los que estamos llevando la peor carga de esta situación. Y además, lo que tenemos, eh, la decisión final de si enviamos a nuestros hijos o no. Tenemos llamadita a 809-725-0505. Buenas tardes. ¿A quién tenemos en la línea? Buenas tardes, Roberto. Sí, su nombre, por favor. Sí, le habla, le habla María Esteves. Yo soy maestra. Adelante, qué bueno. Sí, eh... Hay que aclarar algo, miren, los maestros no estamos sentados en la casa. Claro que no. Al contrario, tenemos que ir a los centros educativos y comenzar a trabajar desde allá. Claro. Y lo peor es que cuando terminamos nuestra labor de ocho horas, seguimos trabajando porque debemos realmente de adecuarnos a la situación de los estudiantes eh, una, y de sus familias. Una pregunta. Eh, sí. ¿Usted es profesor en el sistema privado o en el sistema público? público. Eh, eh, ¿Cree usted que están las condiciones en este momento, en este momento, de volver a las aulas los estudiantes? No. Ah, ¿Tú ves? Sin vacuna para nosotros sería imposible. ¿Cómo Y para adecuar realmente los centros educativos, para recibir a los estudiantes, donde se pueda mantener el distanciamiento y la debida higiene necesaria. Bueno, gracias por hay su llamada. ¿Hay problemas? Llam ah, ah, Sí, sí, termine. Hay problemas en algunos centros educativos con el agua. Imagínese usted que tengamos una cantidad de niños y no tengamos agua para el debido aseo de las manos y para mantener la higiene que se necesita en estos momentos. No hay condición ahora mismo. Bueno, eh, eh, gracias por su llamada, eh, que es una llamada muy importante. ¿Tú es eh, eh, lo, es una profesora que va a primera línea porque va a estar en contacto sí. con esos niños que son vectores y los niños no se van a vacunar. Los niños no se van a vacunar, solamente los adultos. Tenemos vamos a ver. Buenas tardes. ¿A quién tenemos en la línea? Buenas, buenas tardes. tardes. Sí, su nombre, por favor, ¿y de dónde? Angelina del Ensanche Duarte. Adelante, Angelina. Oye, yo digo que deben de sustituir a esos profesores y poner a jóvenes modernos, porque no le dan oportunidad. Eh, la ¿Cómo juventud. así? No, sí. pero, pero hay mucho... Mira.. En la eh, UAS, este la UAS, son todas personas ya muy... Yo, no, yo, yo, por ejemplo, yo soy de una edad también, pero debo de, de sinceramente reconocer eso, que no le dan oportunidad a la juventud, se están preparando de balde. Eh, bueno, tengo que diferir un poco contigo porque lo que pasa es que son procesos. Tú sabes que hay personas que ya... ¡Qué llamada, Como sí, dice pero, Roberto. No, pero... Wow, espérate. No, totalmente pero, de acuerdo con la señora que Yo, yo no estoy totalmente sí. de acuerdo, ¿eh? Yo pero no pues estoy... Yo no, sí. no. Sí. Porque, oye, ¿qué pasa? Hay personas que tienen maestría, posgrado, ya a nivel eh, universitario. Entonces, no podemos, no podemos, esa persona con esa maestría, poner una persona que no tiene la experiencia. No es que la juventud, no, no, porque yo entiendo que no es por edad, es por preparación. Exacto, no es edad. Sí, modernización. No tenemos llamadita, llamadita 809-725-0505. Nuestro tema enviaría a usted, sus hijos, a tomar clase. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, baja el volumen de su televisor inteligente que yo sé que tiene. Y para que me escuche por el auricular, y así no, haga, no se haga un feedback. Eh, ¿Su nombre, por favor, y de dónde? Eh, le habla la maestra Ayubeta. Soy madre y tengo hijo también, es decir, como como madre y como maestra. Ambas. usted es eh, juez y parte. Así mismo. Adelante. Y considero que la no está dada la situación ahora mismo para nosotros y a la escuela. Claro. Porque como decía Xiomara, Muchos tenemos maestros también que movernos en vehículo público para ir a nuestro trabajo. Claro. Y está bien que si nos vacunan a los maestros, pero no a toda la sociedad, estamos diario en contacto con los niños. Además de eso, estamos trabajando más. porque estamos trabajando más que si tuviéramos las aulas? Porque, por ejemplo, yo, mira, diario, yo cojo dos y tres horas con la niña mía. Y paso el día completo dándole tutoría a los niños. Cuando no me corresponde ir a la escuela, Digo, a veces son las 7 y las 8 de la noche y mandando clases, respondiendo mensajes. Es decir que para mí sería un placer volver a las aulas ahora mismo, pero sabemos que las condiciones no están dadas. ¡Qué llamada! Y además el nivel de estrés. No es fácil, señores, eh, eh, 20, 40 estudiantes, y profesora, y qué tal cosa, y la tarea, y tú con tus hijos, no, eh, no. Déjame entonces. no es lo mismo cuando Déjame. tú vas a la clase, eh, dices tu clase, eh, despacharon, ya esos muchachos tú los soltaste en banda hasta el otro Déjame día. entonces yo, yo intervenir porque veo que han llamado varios profesores claro. Hay eh, el comentario que no es que tú <risa> tú comentario... tiraste fuego eh, no no tú tiraste no, no, no, fuego si de por Dios, Dios si te fijas dije algunos porque es parte de una realidad y a mí nadie me puede decir que no a mí a nadie me puede decir que no míramelo veloz